Bueno, yo soy un muchacho que soy de trabajo. Tengo dos niños pequeños. Yo no me meto en problemas con nadie. El, mundo, el, el barrio entero y todo el mundo lo sabe. ¿Entonces? Porque el papá de ese muchacho me trataba a mí como un hijo también. Nada, él ya ha tenido problemas con el hermano mío. El hermano mío no se mete con nadie. Es un muchacho que no va a parar trabajando, que le gusta ver su cerveza, pero no tu se hermano, mete con Claro, no se mete con nadie. Él lo agarró porque son envidiosos, parece. Y estaba en el, boulevard, en, en el parque y agarró y le dio una puñalada por ahí atrás. Y a otro amigo de él también lo trajo por ahí. ¿A tu hermano? No, el hermano mío lo cojó por atrás, por el pulmón, por ahí. ¿Por qué? Nah, el, él ¿no? Me, no, él me había dicho a mí, él me dijo el sábado, pero eh, a ti te voy a hacer yo primero, a ti te voy a hacer yo peor que lo que le hice a tu hermano. Y yo me pregunté por qué y me fui. El día de hoy se le conoció a medio de coerción al joven Lewis Mendoza, cual está siendo investigado por la muerte de otro joven al sector Aguayo, la juez de atención permanente le impuso prisión preventiva por un periodo de tres meses. Nosotros pues le establecíamos a la juez que, no siendo este el escenario, más adelante vamos a demostrar que nuestro representado, los hechos no ocurrieron como establece el Ministerio Público, sino que lo que hizo fue defenderse de una agresión injusta en su contra. ¿Dónde se va a cumplir esta medida de coerción? En la Fortaleza Duarte.